Hola mamá, ¿qué tal estás? Por aquí todos bien. Hoy Pablo ha hecho tu receta de la tarta de manzana y los niños han decorado el árbol. ¿Te acuerdas cuando nos juntábamos todos, en casa? Venían los primos y el tío Jorge sacaba la guitarra y cantábamos villancicos sin importarnos desafinar. Esas navidades son un poco raras, estamos lejos, pero sin embargo nos siento cerca. Hoy le hemos escrito una carta al abuelo, que ya sabes que eso de las videollamadas no le va mucho y prefiere los métodos de toda la vida. Te echo de menos, mamá. Siempre me decías que me cuidase, que cuidase de los míos. Y eso hago. Espero que donde quiera que estés, estés bien. Te quiero, mamá. Feliz Navidad.